A lo largo de la historia del CEU, su historia ha sido servicio, un servicio para cuya prestación adecuada se precisa un claustro integrado a la sublime vocación del Señor.